Hola PRIXLINERS saludos cordiales de, desde madrid españa nuevamente en directo PRIXLINE siempre emite en directo en esta ocasión estamos con miriam Hola. es una chica de colombia que lleva ya he puesto en el título 15 años pero me acaba de decir que son 19 años los que lleva aquí ya en españa trabajando y casos reales como los que chris line nos trae para que vosotros mismos juzguéis si es bueno venir a españa o no que cada uno se lleve su opinión también vamos a tratar hoy ya que está miriam aquí y es de colombia de responder a todas las preguntas que nos habéis hecho los Crislines los de colombia y a, y a todos vosotros os invito a que nos dejéis preguntas en los comentarios que en todos los vídeos os, os las vamos a ir respondiendo a todos y el que no esté suscrito como siempre os digo que se suscriba y que le dé al like y a la campana para que os avise cuando emitimos en directo miriam como os suelo decir siempre mientras doy difusión como estamos en directo preséntate un poco ante la audiencia para que te conozcan un poco lo que tú quieras decirles a ellos vale, vale y ahora sí. hacemos ya un poco la entrevista y las preguntas vale mi nombre es miriam <ríe> miriam quisiera sí. eh, yo llevo aquí 19 años voy a cumplir 19 años eh, que les cuento un poco Pues un poco a tu trayectoria lo que tú quieras decirles a ellos vale. en caso real ellos sobre todo valoran pues tu experiencia que como ya estás aquí en españa muchos de ellos están fuera y no saben si venir o no vale. yo llevo aquí muchos años eh, he trabajado en muchas cosas he trabajado de recesionista en las piscinas municipales eh, en la peluquería mm, eh, tema de uñas también he hecho cursos de uñas acrílicas eh, ¿Qué más? El curso de peluquería. Ahora estás estudiando, ¿no? Ahora, actualmente estoy estudiando el curso sociosanitario, que es, eh, eh, o sea, para trabajar en, en instituciones eh, públicas, ¿no? Centros de día o residencias. Lo estoy haciendo a raíz de. a raíz de. de que yo llevo eh, más o menos unos cinco años cuidando personas mayores, ¿vale? Entonces. Eh, en principio no era muy consciente de, del trabajo que realizaba aún así siempre lo he intentado hacer bien vale entonces ahora eh, para tú trabajar en, en te, yo estaba interna vale muchos trabajando años, no sí, muchos años interna casi todo el tiempo por decirlo así interna vale yo no puedes estar todo el tiempo interna ya me cansé de estar encerrada entonces quiero eh, mejorar un poco y para mejorar tienes que sacarte el certificado. Por si vas a trabajar en, un, en una residencia o en un centro de día, tienes que tener un, un certificado de profesionalidad. Entonces estoy en ello, lo estoy sacando y trabajando, trabajando horas por ahí lo que resulte, ¿vale? Y mira, eh, Miriam, te, ya que estás eh, comentando esto. Te leo algunas preguntas que nos han hecho los Prisliners en los comentarios. Vale. Si, quiere, si quiere las respondemos. Aquí hay uno que nos dice: mmm, Cielos Rodríguez, nos dice: Hola, chévere la información, pero quiero saber cómo hago para que mi hija viaje a España, cómo consigue una invitación que no sea reserva de hotel. ¿Tú sabes lo que quiere decir? ¿Qué le diríamos sí. a Cielos Rodríguez? Una Prisliners que nos lo dejó en los comentarios. El tema de reserva de hotel. O sea tener gente conocida que se busque o, o, o por, ¿y por Skype valdría por Skype sí también pero una, lo que una idea hacer... tres líneas. una idea ponerte eh, a Ch sí. que gente conocida por chat es una opción mira más preguntas de Colombia esta es de Carlos riaco que también nos la dejó en los comentarios de otro vídeo que hicimos dice perdón don Luis me dice don podéis tratarme de Colombia me interesa lo de recolectar lo de recolectar es lo de trabajar en el campo, pero con, todo el con, con solo el pasaporte se puede y dónde poder llegar, pues no tengo conocidos. Usted, don Luis de España, podrías ayudarme a ubicarme. Gracias, bendiciones. ¿Cómo podemos ayudarle a, a Carlos Riaco de Colombia a ubicarse? El tema de la. Hay trabajo, ¿no? En lo del campo. En Francia. En Francia. En Francia. ¿Y cuánto eh, pagan allí más o menos, dos mm, 2.000 euros al mes. ¿2.000 euros al mes? Sí, está muy bien. Tienes comida y... Te, o sea, tienes... 2.000 euros al mes. Pero es en Francia, ¿no? Sí. ¿Y en España hay? También habrá, ¿no? Pero a lo mejor... Yo creo que también hay. El tema es que saber dónde. Hombre, en Valencia y todo esto. Pero bueno, si tú sí, conoces. Pero, te, pero que tú me dejes el claro. exacto. Si tú conoces lo de Francia, pues dile lo de Francia. Lo de Francia, pues. Pero, pero pero por ejemplo, ahí eh, en Internet se puede meter. Buscar díselo, una díselo página, a, a Carlos. Buscar, por ejemplo, una página clave. Con recolectar fruta en Francia o lo que sea. Y, y lo encuentra, encuentra. Y los requisitos y todo. ¿Conoces alguna página? Sí, pero te ahora pregunto. mismo no sé, no, vale. sé, bueno, no que, me acuerdo, pero sí. Que, que, busque, que busque en Google, ¿no? Sí, en internet. Vale. En Francia. Justo en esta temporada, eh, a ver, estamos ahora hace. Ahora es buena época, ¿no? Porque ahora, ahora están es con... en ello. Es yo, yo tengo un amigo que está allá ahora. Él vive en, en Francia Valencia, está. él vive en Valencia y él me dijo, ¿por qué no te viene? Me dice vente. y yo pues es que me ha dicho muy tarde. Es que da matrícula ya en el curso. Claro. Estás está haciendo curso. el curso. Ya, yo ya estoy estudiando mi curso y lo voy a terminar como sea. Pero, Pero vamos, que hay trabajo, ¿no? En Francia sí, para así Ella dice en Francia, yo digo que en España también. Lo, que, España no sé también, si, sí. lo que no sé si aquí se dan los 2.000 eurillos. Ahí Eso ya. ya no lo sé, Porque hay que deciros lo que hay. Pero se puede mirar en Internet, todo se busca en Internet y, y, y te Mucho Internet y Skype. Luego, contactar con las empresas por Skype. A ver Exacto. si alguna os manda la invitación. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Mira. Eh, Miriam, tengo otra pregunta de un Prisliners. Esta es de María C. Navas, que también nos lo dejó en los comentarios. Nos dice: Hola, me gustaría saber el tiempo aproximado para encontrar empleo estando sin papeles. Nos pregunta María C. Navas. Eso ya ¿Qué le COVID. podemos decir? Bajo tu experiencia, tú como llevas aquí 19 años, eso es relativo. que no 15, que me he equivocado en el título. ¿eh? Pero, ¿Qué le podría yo pienso, En mi opinión personal, que es muy relativo. O sea, yo creo que. ¿De es... qué depende un poco? Porque claro, es que sin papeles. Depende, de suerte. Claro. Dile la verdad jodido. para que ellos piensen. Porque, jodido, porque claro. O sea, es, es jodido, Si sí, Uy, a ver si no se el vídeo. No se decir... <risa> perdón, perdón, no hemos dicho tacos, ¿eh? Si <risa> sí, no entiendes No, <risa> <pero> sí, sí, <risa> el algoritmo de YouTube está ahí. Como vea un taco, claro. dice, ¿eh? este vídeo no. Ah, perdón, vale, vale. No, pero he sido yo, perdóname ellos. <risa> es complicado. Complicado está la cosa. Eh... Desde lo que tú has visto. Si es un poquito difícil con papeles. Eh, no es tan fácil tienes que buscar y buscar y las condiciones no no no son muchas veces sabes las tú conoces a alguna amiga que esté trabajando algún amigo sin papeles sí digo si sí conoces sin decir nombres sí, te lo digo sí para conoces. darles experiencias sí, y qué y qué has visto que te como eh, no damos nombres podemos decir cosas. que se aprovechan. se aprovechan se aprovechan se aprovechan sin papeles te pagan lo que les da la gana y hacen lo que les da la gana o te tratan como les da la gana es la verdad eh. La verdad, y si tú no puedes, eh, si tú no tienes otra opción, tienes que aguantarte. Ahora, si tú tienes papeles y tienes experiencia, pues eh, es muy diferente, porque ya tienes experiencia, experiencia, referencias, y eso te, te ayuda mucho, ¿sabes? O sea, que sin papeles es, eh, no es fácil, no es, no es fácil. Mira, Miriam, lo que nos están preguntando ahora los prislines que están en directo, en el chat en directo, los que lo veis, luego ponerlo en los comentarios, pero los que estáis en directo. Nos dice Lina Polania, yo creo que lo leo bien. Dice, hola, me llamo 24 20... Madrid en mes, trabajo, ¿me recomiendas para verano sin papeles? ¿Cómo? ¿cómo? ¿Viaja, a Madrid? Viaja en un mes, ah, por vale. lo que leo aquí, creo, que tiene 24 años, sí. que viene en un mes, que ¿qué le recomendamos ahora en verano sin papeles? Miriam, ¿qué le podríamos recomendar? ¿Pero que ¿Para trabajar? Sí. Nos lo está preguntando ahora mismo en directo. Lina. La eh, que lo papel. que le estabas diciendo. Sin papeles es eso, ¿no? la, ¿Qué le pasa a tu amiga? Díselo, pero díselo a los Porque te tienes, porque a las empresas, les, o sea, te tienen que hacer un contrato, tienen que darte de alta en la Tu amiga, social. ¿cómo trabaja? La de sin papeles esa. Está interna. Está una interna. Mayor. Lina, interna, no. cuidando a una señora mayor. ¿Y cómo consiguió ese trabajo, más o menos? Mm. Que tú recuerdes, lo que tú puedas recordar. O sea, trabajo de interna podría encontrar, ¿no? ¿Eh? También por internet, ¿no? ¿O ¿no? Por internet mucho, claro. ¿no? Mil anuncios, puede mirar. Milanuncios.es, no. 3w.milanuncios.com. Oye, mirarlo también, aunque antes de venir podéis irlo mirando ya, ¿no? Mm. Se pueden ir a. Podéis claro. ir mirando ya y podéis ir contactando, mm. ¿vale, Prisliners? Mira, nos dice Rafael Gaete. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Luis? He visto algunos vídeos. Llevo siete años en España. Soy español por parte de mi padre, pero nunca mmm, fui a Madrid. En poco más estaré yendo a Madrid a buscar trabajo. Luis, estoy en Tenerife. ¿Qué tal está por aquí el trabajo? Pues, ¿qué ¿le respondes tú o yo? Está en Tenerife. Está en Tenerife. Hombre, Rafael, depende de lo que quieras trabajar, pero en Madrid hay trabajo. Y si estás en Tenerife y tienes papeles, pues seguro que vas a poder trabajar. Sí. ¿no? sí. ¿Qué le recomendaríamos de... a Rafael? Miriam. el que se depende la el tipo de yo qué sé de y lo que él sepa lo que te guste pero hombre yo creo que aquí hay más trabajo que en Tenerife yo creo vamos sí. aquí aquí estamos aquí aquí hay que quiere trabajar trabaja sí, si teniendo buscar, papeles buscar. seguro sí verdad sí. lo confirma eso no? creo que sí, para mí caso sí. real y para mí también sí. Rafael Vale, yo sí, en, Madrid es trabajo, de... en Madrid hay trabajo. En Madrid hay trabajo, ¿vale? Eh, le estábamos diciendo mil anuncios ¿no? Punto es, ¿no? Mi .com. Puntocom. mil Milanuncios. Puntocom. Y os digo yo no, otra es. Indet. indet. Es, creo que es también. Y si no puntocom. Ahí también hay bastantes ofertas de trabajo. Y también Infojobs. Luego ya depende del tema que estéis buscando cada uno, hombre. Sí que os digo, sobre todo para los que estéis fuera de ingenieros de informática, hay muchísimo trabajo, ¿eh? He hecho vídeos. Miradlos los abajo. Chicas que han venido de fuera y, y al mes estaban trabajando, ¿eh? Les hacían contrato y les pagaban un montón. Hay una hay una página que es eh, por el móvil, una app que se llama eh, Job Today. Job Today muy buena Job, también, today, sí, buena, sí. Job today buscarla también. Esa la puedes descargar y ahí también puedes. Sí. Y eh, mil anuncios también lo puedes descargar en el móvil, o sea, como aplicación de app la puedes descargar en el móvil. El si Ua... no llegan Notificaciones. Sí lo ratifico. escucha nos dice eduardo lleva 19 años en españa y bueno lina polonia no soy malos eh los prilines lina polonia y para trabajar en el campo también se necesitan papeles si sí. Sí, no yo creo que sí. Mira, hace, pues cuando ella ya vino hace tantos años, no te pedían papeles para trabajar en el campo, pero ahora te los piden. Se iba a todo el mundo, claro. O sea, claro, venía todo el mundo. No, y sabes lo que pasa? Que es que el Estado se puso muy duro y empresa que pille contratando gente sin papeles le cae un, una, multa, una multa a la empresa. Que claro, ¿quién se atreve? Pero yo, tienes. hace 5 o 7 años aquí cualquiera que venía a trabajar al campo le contrataba un fijo aunque no tuviera papeles. Además que tiene que tener. Eh, Dado de alta en la seguridad social por un tema de de, de, sí, laboral, lo de los ¿no? papeles, claro. claro. Ahora no os voy a decir que es imposible, vale, pero está complicado porque es que, claro, las empresas para arriesgarse a contrataros, pues fíjate, hmm. es jodido, eh. conoces sí, algún bueno. caso más aparte del tema de interna sin papeles, Miriam, antes de que... terminar la emisión. Hay un chico para... que hace eh, eh, como se dice. Trabajando tras tras mm, chapuzas. No. ¿En qué trabaja? Eh, ay, no me sale la palabra. Llevando cosas. Eh, ah, sí, en, transporte. En tema de transporte. Eso. Sí, transportista. Sí, eso. Eh, y es está sin papeles. Sí. Hombre, yo lo que he oído también un poco, a ver, que no lo sé, eh, disclaimer legal, pero creo que los de Globo y toda esta gente. A lo mejor le contratan a uno con papeles para repartir las cosas. Pero claro, ese uno luego a lo mejor manda a otros. Pero mm. yo no os quiero dar ideas, pero yo lo he oído por ahí. Mm. Pues, no ¿Me si has lo entendido? De cielo de cielo a ver, Globo no te va a contratar sin papeles. A lo mejor te contrata a ti que tienes papeles, pero luego que tú mandes a tu amiga Fulanita a hacer el reparto y al otro. Yo no digo ni que se haga ni que no, pero yo lo he oído. ¿Más? Disclaimer legal. ¿Cuál? Pues no, les o digo sí. disclaimer legal. O escucha sino que vengan y se hagan emprendedores. Es eso, bueno el vídeo anterior os digo como pero es que para hacerte emprendedor te piden unos requisitos en el vídeo justo debajo de este viene nos dice a ver eh, de rafael nos dice si me falto explicar una parte que tengo aprobada formación profesional y varios cursos aquí me he formado bastante carretillero mozo de almacén y estoy cursando seguridad privada rafael protección explosivo, seguro que encuentras trabajo entonces mira ya te digo así a la cabeza rápido en amazon te contratan aquí en madrid rápido necesitan gente vamos lo de amazon sí o sí. sí o sea que rafael la respuesta es que sí que vas a encontrar trabajo en madrid que nos está diciendo lo que ha estudiado uh -huh. ¿Vale? Que nada alguna preguntilla más dice patricia reyes nos dejó en los comentarios dice a ver luisito tengo un amigo que su abuelo es español ¿Sabes cuáles son los requisitos a seguir? Patricia Reyes, te responde Miriam. Allí no es tan difícil, te manda una carta de invitación, ¿no? Tenían te pa te padrón en su casa y te manda una carta de invitación. Y ya con eso puede venir. Claro. Perfecto que tenga el abuelo español. Sí, es genial. Carta de invitación, es la clave, ¿no? Sí. Miriam, que te mande una carta de invitación y ya con eso vienes. Claro. Muy bien, pues respondida la pregunta. Aquí nos pregunta otro Prisliner Carmen Ruth Hernández Valderrama nos dejó en los comentarios qué límite de edad se debe tener para la recolección, para el trabajo en el campo. Gracias. Límite de edad para arriba. Yo supongo que mayor de 18 años. Y yo creo que lo, incluso a veces de 16, ¿eh? Pero yo no veo ahí en ese sistema y de y Límite para arriba, ¿no? Actitud y ganas. <risa> a pleno sol. Pero hay sombrero, ¿no? No. Pues yo no sé. <risa> el próximo sí. año te lo piensas, ¿no? No sé. Sí. Hombre, no, el dinero, el dinero tengo... es jugoso, pero efectivamente el trabajo es duro. Hay que Depende estar fuerte. de la situación. Depende de la situación. Mira, nos dice Luis Guillermo Fernández Morales, dice, prácticamente lo mejor es esperar y aguantar hasta la regularización después de los tres años. Por arraigo. Dice, una pregunta, ¿y qué tal es España para trabajar en el campo? Oye, están todos con lo de campo. Es que no, es que es la época, lo del campo. La pues en verano ¿no? Luis ¿no Luis verano? Guillermo sí bueno hay, hay bastantes épocas mm. porque depende de la fruta sí. ahora ya está empezando y dura dura bastante ¿eh? hay trabajo porque dentro de España o sea, hay muchas y lo que dice ella Francia y añado yo Portugal está al lado todo pero en Francia tienen un, un límite de tiempo por ejemplo digamos en tal mes eh, tienes que escribir para bueno para que te seleccionen y eso, ¿no? Y o sea... eso, buscarlo por Google, chicos, ¿vale? Poner trabajo en el campo Francia, trabajo en el campo España, mm, sí, sí. recolección fruta, España, Francia, Portugal, ¿vale? Buscarlo, y hay muchas páginas, incluso ahí tenéis para meter los datos, ¿vale? Que... Aquí nos dice Carlos Rialco también, don Luis de España, se me ocurre que usted está allí no encuentra personas o empresas que necesiten personal y poder hacer entrevistas en línea y contratación a lo legal sería una gran bendición y trabajo por supuesto pero creo que funcionaría saludos de Colombia un compatriota saludos. Carlos Carlos yo hago los vídeos y yo quiero ayudar como sea pero claro no voy a pero es buena idea es muy buena idea Carlos claro es Que la idea es poner en contacto empresas de España que quieran contratar gente de fuera, que hagan las entrevistas por Skype y ya luego les haga la invitación. Ajá. Es muy buena idea, Carlos. Eso, si algún Prislinero o alguien lo quiere coger, esa idea es buena. O vosotros mismos buscar las empresas, ya os ha dicho: Mil Anuncios, Independio, YoF Today, sí, hay varias. esta otra, Talent también. Ahí tenéis mucho de conductor privado, lo que sí, hemos hecho en sí. otros vídeos. Buscar las empresas, mandarles emails, que os hagan las entrevistas por Skype, a ver si os invitan. Claro. ¿Vale? Es el camino. Hay que intentarlo siempre. Vale, luego las preguntas que quedan pendientes os las voy a responder en los próximos vídeos. Vale, hoy estamos un poco con las preguntas que nos habéis hecho de Colombia, ya que Miriam es de Colombia. Oye, una pregunta que nos hacen aquí, mira, esta seguramente la sabes, de Lorena Cárdenas. Dice: Hola, una pregunta. Para la contratación proveniente de una persona, no empresa, solamente se puede de trabajo doméstico o era solo un ejemplo que estabas dando. Yo creo. ¿Tú qué les dices, Miriam? No sé ella Es que yo les dije que también te puede contratar una persona a venir legalmente te invitan a trabajar puede ser una empresa o puede ser una persona como servicio doméstico lo que tú has trabajado un poco claro. cuidando ancianos también se puede no se pueden venir con el tema que entran como turistas tres meses verdad sí es correcto es correcto y si consigues una, un trabajo o sea así pues en esos tres meses y te, ahí si podría. Te, te pueden hacer, si te hacen un contrato de trabajo te lo podrían hacer. Y pero yo ahí tengo una pregunta si tú vienes los tres meses de turista y te hacen un contrato en esos tres meses para tienes que salirte y volver a entrar ya con el contrato o te puedes quedar directamente porque a mí me da que es que te tienes que salir y ya con mm -hmm. ese contrato ya entras con yeah. todo el honor me parece Buena verdad pregunta, es, sí, me bueno. parece que es así verdad es que el estado lo pone sí. un poco para si no todos vendríamos de turista que es lo suyo y es lo que yo haría chicos líneas sí, yo me venía de aquí de turista me buscaba el trabajo y en cuanto me hacían un contrato ya me quedaba sí, pero es eso el estado no te deja yo bien. lo siento porque es que no, lo veo, verdad, lo veo sí. una tontería, pero es buena idea, te vienes, te buscas, haces networking, alguien que te contrate, vale, pues me salgo y vuelvo a entrar ya con mi contrato sí. y, y como sí. os dice, sí. dije en el vídeo anterior. Es, verdad, es una traba tonta sí. que ponen. No, pero toma tres meses, es poquísimo para que tú digas Más, que ya te van a hacer el claro, contrato. ¿sabes? Hombre, hay quien viene para tres meses, venir de turista. Sí. Hay quien viene para un mes, para tres meses, para cinco meses, no lo sé, pero la idea es esa, pero es que lo, yo lo estoy sí, aprendiendo sí. con vosotros, Friliner, que os quiero ayudar. Bueno, y también los que estáis en España también, pero es que yo estoy viendo que hay mucha gente de fuera con unas ganas de trabajar uh -huh. y que les ponen como trabas. Trabas que es que de verdad. Pero sí, bueno, no me meto en política. Es que si ya no es fácil aquí mismo para los que estamos, para los que nah, estamos pero y... lo que ustedes están. pero lo que hemos dicho. <risa> Miriam, que están sí. ahí los plinlines. <risa> El que quiere trabajar y tiene ganas, trabaja. Eso también. O claro. no estamos de acuerdo. Actitud, sí. No Actitud. Actitud y ganas, sí. Actitud. Nos dice, dice Robinson Castillo qué oportunidad laboral hay para hombres sin papeles también. Robinson Castillo, no Miriam te responde ahora mismo, aunque mírate el vídeo, que lo hemos hablado todo el Pero rato. Pero si vamos a lo mismo, ¿no? Dice la Robinson, que ya vamos a terminar. Que vamos a lo mismo, que sin papeles. Sí, sergio te, lo de eso te lo voy a responder vale que te lo te voy a responder yo en un vídeo lo de eh, nos dice cómo puedo trabajar estudiando un máster de ingeniería y luego qué recurso tengo para quedarme pues mira sergio te voy a hacer una respuesta personal en un día de estos en live pero te lo voy diciendo ya mírate el vídeo que hay abajo con tamara que habla de las prácticas que los estudiantes pueden a la vez trabajar legalmente estando en prácticas entonces cómo hay que hacerlo te digo rápido aunque os haré un vídeo específico te vienes como estudiante o te vienes como turista si quieres y te matriculas en algún sitio y entonces ya te cambian la visa sin necesidad de irte como que estás estudiando y cuando ya estás como estudiante puedes trabajar en prácticas que se llama sí. vale y es legal todo ¿vale? Sí, vale. os daré un vídeo detallado de cómo va esto ¿Vale? Y entonces me he visto tu pregunta que es que me la dejo en los comentarios y ahora en el chat y te voy a hacer un vídeo específico para ello Sergio pues Miriam quieres añadir algo más porque ya vamos a terminar no, ¿No? vale pues Prisliner muchos mira mmm, muchas gracias a todos vosotros seguimos con los vídeos Prisline nos quiere apoyar ayudar y os traemos casos reales como el de Miriam bueno y estás contenta de tus 19 años ya sí, para acabar Muchas gracias por escucharnos. ¿No te vuelves a Colombia? No, ya no. ¿Eh? A ver a mi familia, pero a quedarme. No o sea, que no es tan mal, ¿no? ¿no? Es que luego alguno pone por ahí en los comentarios que no, que está muy mal la cosa en España. Caso no, real, Miriam, no. 19 años en España, colombiana. Hay que ser positivo siempre y tener actitud y tener ganas. ¿Y tú estás contenta, no? Yo sí. Bueno, Prilines, seguiremos con casos reales, con todo, ¿vale? Que muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a Miriam. Trae, de traer, trataré de traer a más hombres, pero cuesta traerlos. Son más cortados. Da les da vergüenza. más vergüenza, Miriam? De verdad. Pues si los hombres hablan más, pues eh, les pones la cámara y se asustan Bueno, Prislin, muchas gracias. Muchas gracias Miriam. Hasta la próxima emisión. Brilán, Brilán siempre en directo. Chao, chao. Chao. Adiós.